Entrenar la escritura también desde la ronca y bronca voz, desde el resentimiento como contracción. La voz hablada recita cantos húmedos que se imprimen en páginas que tus ojos han de leer y después en tu cabeza vas a escucharme. Lo sé. La noche se acomoda entre los hielos y el whisky saborea la cajita musical. Cuántos nombres, cuántas sombras, el sillón como refugio de cauce y saberse saboreado aún con los ojos cansados y la mirada perdida en un libro robado. La caricia de haber sido leído, desnudado y elegido entre canciones y palabras. Lento y constante todavía, te muerdo como un espía en la maquinaria de la noche. Algo está. Yo en mí. Otra vez. Algo estalló en mí. Otra vez un verbo conjugándose, actuar que se escribe para ser escrito e incluso ser dormido por el sueño.